Las Bambas es una vez más la protagonista de un nuevo enfrentamiento entre la empresa minera y las personas que viven a lo largo del corredor que atraviesa Apurímac, Cusco y Arequipa. 30 toneladas de mineral en cada uno de estos camiones lleva el cobre hasta el puerto de Matarani. Pero el último bloqueo a 100 kilómetros de la mina en Japacmarca Cusco amenazó con causar el cese de las operaciones de este yacimiento minero. Para conocer las bambas y sus problemas hay que recorrer el corredor minero y seguir a los enormes camiones que trasladan el mineral, pues no solo hacen ello, también a su paso cambian modos, costumbres y despertares de las personas que viven a lo largo de la ruta. Y usted me imagino que se despierta al carro nomás. O sea, su despertador es el carro. Son los, los convoys que pasan como esto. Y el hombre? bus también. Visitar las bambas da una perspectiva distinta de cómo se vive en una eterna tensión. Son las 10 y 17 de la mañana y estamos aproximadamente a 100 kilómetros de la minera Las Bambas. Sin embargo, este ya es parte del corredor minero. Según la resolución directoral de la OEFA, se permite a la minera Las Bambas transitar con 125 camiones como estos al día. El levantamiento del bloqueo tras más de 30 días a fines del año pasado trajo una tregua que duró poco. ...y que no es ni por asomo la solución de los problemas en las alturas de Apurímac y Cusco. ¿Qué está pasando en el corredor minero? ¿Por qué es tan difícil llegar a acuerdos con todas las comunidades? ¿Por qué siguen las amenazas de bloqueos? El tema es tan complejo que en cinco años de operaciones... ...el corredor minero ha estado bloqueado hasta el día de hoy... ...nada menos que 394 días. Por eso, para saber qué pasa en el corredor minero hay que conocerlo, frenar ante el paso de los animales, sortear el granizo y la lluvia. Cuarto Poder lo recorrió y recogió el testimonio de la gente que vive en un conflicto que parece no tener solución a la vista. Esta es la serpiente por la que pasan los camiones que tienen la misión de trasladar el cobre desde Chalhuahuacho, en Apurímac, hasta la estación Pillones, en Arequipa. 489 kilómetros, 324 sin asfaltar. El yacimiento Ferrobamba, uno de los tres que tiene la minera MMG Las Bambas, tiene previsto extraer cobre a tajo abierto hasta el año 2038. Desde su llegada en el año 2011 con la empresa Extrata, este proyecto minero ha cambiado muchísimas vidas. ¿Para bien? Actualmente este, estamos brindando el servicio de alimentación para una empresa contratista de, de la empresa minera. Este, trabajamos ya un promedio de tres años ya con ellos, ¿no? Brindándoles el servicio de almuerzo a campo. Y para mal. las nietitas cuando el ya no pueden saber a la los que Claro. A cada rato. En no, la tarde y en la mañana, en la tarde y en la mañana. El bloqueo de la vía suele ser la medida de protesta que llama más la atención de las autoridades. Japacmarca queda a 105 kilómetros de Las Bambas, en la provincia de Chumbivilcas, en el departamento del Cusco. Judith Juno exige que se asfalte la vía, hoy clasificada como vía nacional. Pero también reclama que primero se pague un justiprecio porque la carretera atraviesa las tierras de las comunidades. No existe una consulta previa, todo lo que es el saneamiento físico-legal no existe hasta el momento. En la facción del compañero Wilber, que es comunero también, ellos piden ser incluidos en cadena de valores. Específicamente ellos piden que se les dé uno de esos convoys, no a cada comunidad, para que ellos también puedan trasladar el mineral. Pero hay una situación... Toda la población en general de las comunidades campesinas estamos sufriendo una contaminación ambiental a diario. Un posible nuevo conflicto se respira cerca. Tras dormir en Chalhuahuacho empezamos a conocer las comunidades, 38 en total. Por ejemplo, en Tambuya existe otro líder con una posición totalmente distinta. ...con reclamos diferentes... ...y que también solicitan la presencia... ...de las autoridades del gobierno central. ¿Hay algún beneficio que hayan recibido? No, lo único que existe acá en las comunidades... ...son los viveros forestales... ...a cada comunidad se le da... ...al trabajo... ...y como son 400, 300 padronados... ...cada comunidad... ...su trabajo le toca... ...una vez o no también al año... El presidente de la Federación Campesina de Chalhuahuacho vive en Tambuya y nos cuenta que aquí no se ha sentido el tan mencionado progreso que trae un proyecto minero. Debe ser que para llegar hasta la agreste Tambuya se tienen que cruzar ríos, barro y un camino que ni siquiera está afirmado. Si usted entendería lo que yo habla, te pondrías a llorar, la verdad es que estamos muy discriminados por todos los lados. ¿Cómo vive usted? Yo vivo así trabajando, tejiendo, es chumpi nomás, hacemos, uh -huh. vendemos, pero no, costo de vida totalmente sube, totalmente gas más que todo, y hasta 70 y tantos soles ¿Cuánto cuesta. paga usted por gas? 70 soles. Que No es justo que las bambas haya estado chantajeando que nos vamos, que nos vamos, pero ni siquiera cumplió el anexo acá del punto número dos, que es tema laboral. Okay. Dice textualmente prioridad eh, a los profesionales, técnicos, obreros de la zona trabajo es lo que piden unos otros piden mejoras ambientales otros, como Judith solo quieren vivir tranquilos a una hora de tambuya en Quehuira, los camiones conocidos como encapsulados son el despertador de los campesinos que viven en ambas orillas del corredor minero con 57 años Judith usa excremento de oveja para cocinar su fiambre e ir al campo hace nueve cuando vienen máquinas, así mueven, tembló wow. sí. ¿Y qué has hecho almorzar hoy día? Hoy día yo me llevo fiambre, señorita ah ¿Llevo fiambre? Sí. ¿A tu esposo? No, yo me llevo para pa pastear mi oveja, me llevo mi agüita, mi fruta, mi fiambre Ay, qué y, Me llevo, yo vengo en la tarde a cocinar ¿Qué vas a hacer hoy día? Hoy día me voy a hacer un caldito de patitas el estudio de impacto ambiental autoriza el ingreso y salida de 125 camiones de ida y de vuelta. Como estos, los bus de noche, de día me pasan. Todos los días, en la mañana y en la tarde. En la noche también paso, vienen las 10, las 11, vienen las 3 de la mañana, los bus van. Yo paso triste, señorita. En plena entrevista llegó el esposo de Judith. Previamente habíamos visto sus ovejas cruzar la pista. Ahí Antonio nos enseñó que los cuyes no son ni de asomo, una solución para disimular el elefante en la habitación, que esta vez va sobre ruedas. Yo pensaba que iba a pasar una cartera chiquita, ahora tremenda carretera que está pasando ahorita. ¿Y usted qué quisiera? ¿Qué solución? Plantea que... pues nosotros queremos que nos compran un terreno en un parte para no escuchar la bulla y que nos, que nos construya una casita para beber ahí con los animales, porque como somos mayores, ya, ya, ya, no, ya no nos dan el trabajo, ni siquiera trabajan los hijos en la misma. Chaluahuacho es uno de los distritos más fríos de Apurímac y hemos llegado en época de lluvia. Pero si no llueve, los encapsulados que equivalen, según la OEFA, a 15 camionetas o dos buses, producen una tremenda polvareda que impacta en los animales que constantemente cruzan la vía. A muchos parece que ya les da igual tamaño intromisión en el paisaje. ¡No! sus ojitos y... ¿Cómo? Ahí ves, total, ves, lo corramos, no me digas. Tranquilo, tranquilo. El desarrollo del que tanto se habla, desde luego que existe, pero se da en la ciudad. Chalhuahuacho ha visto el crecimiento de 7.000 a 36.000 habitantes entre residentes y foráneos, desde el inicio de las operaciones de la mina. Yo tengo un promedio de 20 personas trabajando para hacia mí. ...y de los cuales tuve que darles una suspensión... no. ...lamentablemente en estas paralizaciones... ...los, los principales afectados... ...somos los proveedores, empresarios locales de aquí de Chalhuahuacho. Un empresario próspero en medio de pistas rotas... ...pocas veredas, un hospital sin terminar... ...las protestas son también el reflejo... ...de la casi nula participación del Estado... ...en el desarrollo de la zona. La Municipalidad de Chalhuahuacho es visitada regularmente por la Fiscalía. Su ex alcalde tuvo que dejar el cargo por una orden de prisión preventiva. Antolín Chipani fue capturado con 12.000 soles en efectivo en el año 2018. Su sucesor, electo en el 2019, Porfirio Gutiérrez, da la cara. Mira, el año 2019 hemos recibido 59 millones, el año 2020... 64 millones, y el año pasado hemos llegado a 115 millones de soles de rivalidad contra Java. Vamos a reforestar torita nuestras comunidades campesinas con pinos, con peuñas, con plantas nativas, exóticas. Como si no fuera suficiente problema para Chalhuahuacho, no solo falla el gobierno local. El proyecto de tratamiento de aguas residuales a cargo del Ministerio de Vivienda está paralizado. La obra está a un eterno 67% de construcción. Aseguran que se hará una nueva licitación y se podrá iniciar la obra a mitad de este año. Volvamos al drama eterno de la vía sin asfaltar que genera tantas molestias. ¿De quién es responsabilidad? Pues de Provías Nacional, entidad que depende del Ministerio de Transportes. ¿Se ha pagado a los comuneros el justiprecio por sus terrenos? La respuesta es sí pero no a todos. De 3.073 predios se ha pagado a 1.363 dueños. ¿Qué pasa con los 1.710 comuneros restantes? Pues aún falta negociar con ellos. La mayoría están precisamente en los puntos centrales de los últimos bloqueos. Ningún pago en la zona de Hapac Marca y ningún pago en la zona de Espinar, en Cusco. ¿Hay alguna proyección de cuándo se pueda concluir esto y empezar a asfaltar? Hemos hecho un plan de trabajo que a finales de año estamos logrando el mayor número de predios adquiridos. ¿Un promedio de cuántos? Bueno, eh, probablemente la diferencia de esos eh, 1.700 predios. En lo más alto de Apurímac está la mina Las Bambas. Para llegar a ella hay que pasar varios controles de seguridad. Estamos a 4 grados y aquí antes pasaban los animales de los fuerabambinos, ahora residentes en Nueva Fuerabamba, una pequeña Suiza. Una ciudad silenciosa que cambia totalmente el panorama del Ande apurimeño. Desde las oficinas en Lima de Las Bambas, el vicepresidente de Asuntos Legales nos explica la rigurosidad que existe al fiscalizar el número y las horas en las que pasan los camiones. Los impactos han sido evaluados en un estudio de impacto ambiental que ha sido aprobado por la autoridad competente y tenemos muchas medidas de mitigación. Por ejemplo, nosotros tenemos la obligación de regar la vía antes de... Iniciar el transporte del concentrado, de hecho contratamos a 52 empresas locales para que puedan prestar ese servicio Sin embargo, esto no sucede siempre El organismo de evaluación y fiscalización ambiental, Oefa, informa en su portal que la mina Las Bambas tiene 14.86 UIT en multas 68.356 soles Las Bambas informa ...que se han pagado en total de multas 47.94 UIT. Además, 14 procedimientos administrativos sancionadores desde el 2018. Entre estos, está la conducta infractora por exceder el número de camiones permitido... ...es decir, superar los 125 camiones autorizados diariamente. Cualquier actividad va a generar un cambio en los estilos de vida, en las poblaciones tanto de manera positiva como de manera negativa, sin duda. Nosotros, por ejemplo, tenemos también estaciones de monitoreo ubicadas a lo largo de la carretera para poder monitorear justamente los impactos en ruido, en polvo, en vibraciones y demás. Y estar evidentemente seguro que cumplimos con los parámetros establecidos legalmente. Mientras tanto, doña Judith igual sufre el paso de los camiones a diario. Otra pregunta es el canon de las vamos ¿Cuándo llegará? En el año 2021 la empresa ya ha generado utilidades. En ese sentido nosotros vamos a pagar el impuesto a la renta este año, el cual el 50%, como se sabe, se distribuye a favor de las comunidades. El Perú tiene uno de los yacimientos mineros más ricos del planeta. A su paso, su gente mira en ocasiones con optimismo y en otras oportunidades con recelo la explotación de sus recursos que muchas veces están bajo su propio suelo, donde comen sus animales, donde duermen sus hijos. Es un escenario complicado donde no existe una sola solución. Un acta no traerá la calma total a las bambas y el corredor minero. Muchos actores, muchos intereses, un escenario complejo, y un gran reto para el gobierno y la empresa.